Las presentaciones en general se hacen bastante mal. ¿Merece la pena hacerlo mejor? Creemos que sí. Y te voy a dar tres razones. La primera es una cuestión de visibilidad. Una presentación es la parte visible quizá de un trabajo larguísimo y muy importante. Esto ocurre mucho en el mundo académico cuando defiendes el trabajo fin de grado, por ejemplo, o en el mundo profesional, cuando haces un informe ante tus compañeros, los clientes, el jefe. Bueno, si lo haces mal, todo ese trabajo desaparece, es invisible, es como si no lo hubieras hecho, porque no has sabido vender ese trabajo en ese momento concreto de la presentación. Otra razón es de coste. Todas las presentaciones tienen un coste, aunque sea indirecto. Imagínate que estás en una empresa dando una charla de una hora a 200 trabajadores. ¿Cuánto cuestan esas 200 horas que suman en total? Seguro que muchísimo. Si lo haces mal, es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Indirectamente. La tercera razón es que una presentación es una oportunidad para una interacción social, para verse cara a cara, para conocer gente, para hablar con ellos, para, para intercambiar preguntas y respuestas. Bueno, si lo haces mal, has perdido esa oportunidad, igual no se puede recuperar porque otras herramientas, como puede ser un correo electrónico, la videoconferencia o el intercambiar documentos, puede que no sea lo mismo y no permita conseguir los mismos objetivos. Hay que hacerlo bien. Una presentación mal planteada en un caso extremo puede terminar en la pérdida de vidas humanas. Y te voy a poner un ejemplo. Esto ocurrió el 1 de febrero del 2003. El transbordador estadounidense Columbia se desintegró cuando volvía de una misión y entraba en la atmósfera. Fue una tragedia humana porque murieron los siete astronautas y, aparte, pues el transbordador valía 1.400 millones de euros y cada misión 450 millones. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? En el despegue, se sabe, porque hay imágenes y vídeos, un trozo de espuma rígida de foa, más o menos del tamaño de una maleta, se desprendió de un tanque y salió disparado a gran velocidad y chocó contra el ala. El trozo de espuma pesaba menos de un kilo, pero iba a 850 kilómetros por hora. Y entonces hizo un agujero en el ala. Y al hacer ese agujero se perdió parte de la, de la protección térmica que tiene el ala. Esa protección térmica evita que cuando la nave vuelva a la atmósfera se caliente demasiado y pueda sufrir daños. Bueno, pues lo que ocurrió es precisamente que se desintegró. Un resultado catastrófico. ¿Y qué tiene que ver con las presentaciones? Bueno, pues tiene que ver porque cuando la NASA se dio cuenta de este problema en el despegue y del agujero consultó a la empresa que había fabricado el transbordador, que es Boeing Se trabajó mucho, se hizo una investigación, se hicieron informes, se, se, se analizó con detalle pero el resultado oficial fue curiosamente una presentación de PowerPoint con 28 diapositivas con un aspecto como el que podéis ver aquí si os fijáis, únicamente en el aspecto, bueno, está en inglés, podríamos traducirlo, pero no merece la pena, tampoco íbamos a entender mucho, pues es el aspecto típico de una diapositiva profesional de una empresa. Mucho texto, lista de viñetas y se puede ver el logotipo de la empresa ahí abajo, a la izquierda. O sea, un aspecto típico. Esta diapositiva tiene credibilidad, es decir, no la ha hecho un becario. Puede ser una comunicación oficial de una empresa y de hecho es el resultado de la investigación. Bueno, pues mucha gente echa la culpa a esta diapositiva y a las otras 27 de la catástrofe. ¿Por qué? Pues porque está mal planteada. Lo que quería la NASA era una respuesta concreta a una pregunta concreta. La pregunta era, ¿podemos regresar a la Tierra con seguridad o hay que ir a rescatar a los astronautas? Y la respuesta que se pedía no está en ningún sitio. Las conclusiones son muy vagas. Si analizamos con un poco más de detalle la diapositiva, podemos ver, por ejemplo que tiene muchas viñetas, bueno, es que fijaros que tiene una viñeta, una subviñeta, una subsubviñeta y también una subsubsubviñeta. Bueno, esos niveles de jerarquía, cuatro en este caso, no, no ayudan a nada, de hecho confunden. Procesamos bastante mal tantos niveles jerárquicos, las personas, cuando estamos leyendo un texto. Es mejor una narrativa, una serie de puntos o de datos, uno detrás de otro, pero no con esas viñetas y subviñetas. Bueno, en muchas diapositivas, se suele destacar la información importante en negrita, por ejemplo, con colores. Bueno, pues aquí la mitad del texto está en negrita, con lo cual no sabe si todo es importante o qué parte es importante. Otro tema es que incluye datos numéricos. Ahí se ven volúmenes de 1920 pulgadas cúbicas, 3 pulgadas cúbicas... Bueno. La unidad, la pulgada cúbica, está mal escrita y, además, siempre de forma diferente. Si esto lo escribe un estudiante de ingeniería de primer curso, le suspenderían, porque no se escriben así las unidades. Y esto se supone que es una comunicación oficial de la empresa POI. Bueno, el hecho de que haya información concreta está bien, ¿no? información numérica, pero también hay mucha información difusa. Por ejemplo, la palabra significativamente aparece muchísimas veces. ¿Qué es significativamente? ¿Mucho o poco? Bueno. Eso ayuda a la confusión y a no dar conclusiones claras. Pero quizá lo más importante es que la última frase, si la analizamos en detalle, la traducimos, la leemos, tiene una conclusión negativa terrible. Dice, las condiciones de este vuelo están significativamente fuera de nuestra base de datos de test. ¿Qué ocurre? Que la empresa Boeing ya había probado. ¿Qué ocurre cuando lanzas un trozo de espuma contra el ala? Ya lo había probado. Pero... Resulta que las pruebas las había hecho con trozos de espuma pequeños. El trozo más grande que había probado era de 3 pulgadas cúbicas, o sea así, pequeñito. Y el trozo que se había desprendido en esta ocasión era de 1920 pulgadas cúbicas, del tamaño de una maleta, 600 veces más grande. Dicho de otra forma, no tenían ni idea de lo que podía ocurrir porque nunca lo habían probado. Lo habían hecho con trozos pequeños. Esa es una conclusión importantísima y muy negativa. Y esa conclusión negativa va en contra de lo que dice el título de la diapositiva, que es bastante positivo. Dice que, bueno, que hemos hecho pruebas y que parece ser que, que en realidad no va a ocurrir nada. Bueno, Por eso, personas como Edward Tafte, un profesor de la Universidad de Yale que ha dedicado su carrera a estudiar cómo plasmamos la información, los datos, en presentaciones o en gráficos, opina que por culpa de una presentación como esta mal planteada ocurrió la catástrofe. Él dijo que un problema serio requiere una herramienta seria. No es que el PowerPoint no sea una herramienta seria, es decir, las diapositivas o las presentaciones, claro que son herramientas serias, pero quizá para este problema no era la herramienta más adecuada. Quizá un informe escrito con unas conclusiones más claras o unas diapositivas, pero mucho mejor hechas, hubiera sido la mejor solución y no hubiera ocurrido nada. Bueno, yo espero que en tu próxima presentación, pues no sea una cuestión de vida o muerte y no haya un juego vidas humanas, pero por si acaso vamos a intentar hacerla mejor. ¿Cómo? Por ejemplo, teniendo claro cuál es el propósito y adaptando la presentación al propósito.